que vamos a hablar hoy es sobre el nirvana y la región angelical. En el Raya Yoga tenemos eh, varias preguntas que buscamos no solamente la respuesta, pero la experiencia. Y una de esas preguntas ya fue contestada en esas primeras tres sesiones que tuvimos hace tres martes, que es ¿Quién soy yo? Y hoy vamos a hacer un repaso y vamos a continuar con la segunda grande pregunta que todos nos hacemos en algún instante, que es ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Entonces para entrar en este tema, eh, a mí me gusta mucho utilizar la analogía de la obra de teatro, que es una de las cosas que aprendí del Raya Yoga y que me ha sido súper útil prácticamente en la vida. Y como ustedes se pueden imaginar, eh, para los que han ido a una obra de teatro o si no en las películas, que es similar, nada más que grabado, pueden imaginarse eh, los elementos que tiene una obra del teatro. Entonces tenemos actores que utilizan un vestuario para poder interpretar un papel en un escenario. Y todo esto es un conjunto de elementos que hace que podamos entender una trama de una obra. Y pues también entendemos que están los elementos detrás, que sería pues el director, el, la audiencia, detrás del escenario, el cómo se llama, el telón. no Entonces, si nos proponemos a pensar en esta analogía como si fuera una expresión de la espiritualidad y vemos a la, a la, a la vida como si fuera una gran obra de teatro, esta analogía nos puede ayudar muchísimo en la vida para poder tener como una perspectiva mucho más, primero, desapegada y clara, mucha claridad sobre lo que sucede en esta obra, si queremos verlo así. Y para entrar con este tema, me gustaría hacerles eh, recordar alguna experiencia de la, de la infancia que ustedes puede ser que hayan tenido. Estoy segura que casi... Probablemente el 99.9% de ustedes jugó o a casita o a los superhéroes. Y esas experiencias que todos los niños pasan y que es una experiencia muy importante en la infancia, eh, ¿por qué? Porque es una cosa que nos llama tanto la atención, en otras palabras, el interpretar o el jugar un rol, ¿no? Y a mí me gusta mucho esa expresión de jugar a casita, porque no sé si ustedes recuerdan, pero cuando uno era un niño, uno tendía a de verdad, no solamente a tener muchísima imaginación, pero al mismo tiempo solía tomarse las cosas como muy livianamente, ¿no? Y eso de verdad era un juego, el interpretar un papel. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí en el Raya Yoga es una visión en la cual tú puedas imaginar que tú eres tú, el alma, eres el actor. Entonces, cuando hablamos del alma, estamos hablando del ser metafísico, el ser espiritual, el ser, este, como una palabra que me gusta mucho en, en, de la India que describe eso también, similar a metafísico, es alokik, que significa que no es físico. Entonces, cuando... Tú empiezas a, a tener esta experiencia a través ya sea de la meditación o tal vez la hayas tenido desde alguna, de algún momento en la niñez, de que eres esa energía viva que da vida a este vehículo que podríamos llamarle en esta analogía de la obra de teatro, el cuerpo, o sea, como una especie de, eh, en la analogía verdad de la obra de teatro, como una especie de vestidura o vestuario, que te pones cuando entras en este mundo y que eventualmente tendrías que dejar, que eso es lo único que verdad tenemos bien claro cuando entramos acá, que eventualmente hay que dejar este cuerpo. Eh, entonces, uno tiene una perspectiva muy diferente de la vida. Y si empezamos a pensar que entonces yo, el actor, estoy en este vestuario, en un momento acá para interpretar un papel, y que mi nombre, mi este, género, mis papeles como de madre, de estudiante, de hijo, todo lo que estoy interpretando en la vida son roles, pero que no necesariamente son lo que soy, pero es más bien como jugar a casita, ¿verdad? Pero a la hora de, de interpretar el papel, este, pues te entregas totalmente a él y estás... Eh, eh, ¿cómo decirlo? expresando lo que eres, tus virtudes, tus cualidades. Pero entonces cuando lo empiezas a ver así, entonces es como que empiezas a entender que eres, no sé si han escuchado esta frase tan bonita, que eres como un viajero. ¿no? Esto es un poco la perspectiva que hemos practicado y que buscamos experimentar en la meditación y que es lindísima. Porque entonces este viajero es un viajero muy sutil, esta energía que está aquí en este cuerpo para, para este, interpretar este rol y para expresar lo que es. La experiencia en la meditación eh, del Raya Yoga, este poder, por así decirlo, entender y, y experimentarme separado a este vehículo. ¿no? Y eso es como una de las primeras fases. De, de allí, entonces yo empiezo a ver esta gran película de la vida, ¿verdad? Con sus papeles que tengo que interpretar como una parte de ella, pero no el gran todo. Entonces la pregunta emerge allí, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? Si esto es como una especie de viaje temporal, ¿no? Y es muy bonito cómo en, en esta analogía de la obra de teatro... Este, tienes también los elementos del de escenario, de los otros actores, de un director, de un guión, ¿verdad? Entonces, a nivel espiritual, ¿qué serían estos? Si yo soy, si yo la conciencia soy el actor, y si yo eh, estoy sentado en este vestuario eh, temporalmente acá, entonces, no sé si ustedes... Se han puesto a pensar, pero un, un actor no viviría en su escenario. Un, un actor también tiene una casa a la cual iría cuando la obra termine y de la cual viene antes de que empiece la obra. Entonces esta misma idea puede ayudarnos muchos a entender esta idea o este otro concepto que es muy, muy, muy universal en muchas tradiciones espirituales de este hogar, podríamos llamarle, de esta energía viva. Entonces, lo que les iba a enseñar es una imagen de un gran mundo en el cual hay una frase de Shakespeare, que él, él era una de las personas que dio esta idea tan bonita de que la vida es como una obra de teatro. Entonces, eh, al entender esta idea como una, una gran obra de teatro, eh, podemos imaginarnos que yo, este actor, Estoy en este vehículo temporal y eventualmente tendría que regresar también a mi hogar. Ahora, ¿cuál es mi hogar? Porque hemos hecho de este mundo nuestro hogar. Y este mundo se ha hecho tan familiar con nosotros que no nos imaginamos nada más. Hemos vivido en una conciencia en la cual, cuando me veo en el espejo y me. me y ¿Cómo se dice? Me, me relaciono o me, me identifico, es la palabra, con este imagen, ¿verdad? Que imaginarme un hogar que no tiene una imagen de la misma forma física es un poco difícil de imaginar, ¿verdad? Y muchas veces en, en las películas, en, en lo, para los niños, etcétera, se imagina una cosa como de una especie de pachanga y fiesta, algo así, ¿no? Muy todavía en nuestros cuerpos. Pero tiene sentido que si el alma o la conciencia, esta energía que somos, no es física, que ese hogar también no sea físico. Y de hecho, si vamos a las grandes tradiciones espirituales donde se le han dado nom nombres preciosos a este hogar, este, podemos, como, como por así decirlo, tener una probadita de esa experiencia. Que la idea del Raya Yoga es llegar a esta experiencia en la práctica también. Entonces, eh, por esto le pusimos a esta charla el Nirvana y la región angelical. Porque uno de los nombres que se le da en el budismo es el Nirvana. Que no sé si conocen el, el significado, pero es hermosísimo. Es en la región de más allá del sonido. O sea, como yo lo vería, es como un silencio, pero no un silencio de vacío, pero un silencio de la paz, verdad de la experiencia, de la llenura, más bien a lo contrario. Y hay otros nombres muy hermosos. En el oriente se le llama el elemento de la luz, la, la región eh, del más allá, la región incorporal, el cielo en el caso de la cristiandad. O sea, es una región o podríamos llamarle más bien una dimensión, de acuerdo al Raya Yoga, eh, que estaría totalmente siendo contrastante a este mundo físico de materia hecho de cinco elementos hecho de totalmente cosas que se pueden tocar ver experimentar a través de los cinco sentidos entonces si nosotros quisiéramos llegar a tener esa experiencia primero tenemos que por así decirlo en nuestro interior ir más allá de la conciencia de este vehículo porque allá no necesitamos ni vehículo no, o, o traje, ¿verdad? Porque allá no estaríamos interpretando ningún papel. La experiencia que muchos hemos tenido en la meditación es ir de más allá en, en el sentido de que tú puedas de verdad experimentar quién eres. Y una frase muy bonita que probablemente han escuchado ustedes en el Raya Yoga es OM SHANTI, que significa soy paz. Entonces, la experiencia del ser en, esa, en la meditación, al buscar respondernos a través de una experiencia, la pregunta de, de dónde venimos o cuál es nuestro hogar, es eso. No solamente yo soy paz, pero mi hogar es paz. ¿Verdad? Lo cual tiene como muchísimo sentido que así como soy, así sea de dónde pertenezco. Entonces, al final vamos a hacer una pequeña práctica al respecto, pero lo que quisiera como que nos quedara más claro es la experiencia de, o más bien, eh, la explicación, o el entendimiento de que es a través de, de entender esta analogía y entender que este, lo que estamos haciendo acá no es lo único que existe de estos papeles, estos roles, ¿verdad?, o sea que la idea del Raya Yoga es como trascender de toda esa experiencia de nuestro pasado, trascender las identificaciones que hemos adquirido a través de la experiencia de este cuerpo y trascender, ¿verdad?, de cualquier limitación que estas cosas hayan creado en mi conciencia, ¿verdad? Entonces es como entender que yo no soy lo que he hecho y yo no soy lo que me pasó, ¿verdad? Porque muchas veces llevamos y hay ¿cómo se dice? Bueno, cargamos pesos, ¿verdad? Entonces, la otra imagen que quería compartir de ustedes es como este contraste que hay entre la experiencia de sentirse un ser físico, que es lo que estamos súper acostumbrados a, poder, a totalmente estar eh, como inmersos en la experiencia de, de, la, de la materia, ¿verdad? a la experiencia de lo contrario, que es que desde esa otra perspectiva donde no hay ni vehículo o instrumento o, como decirlo?, traje, pero tampoco hay identificaciones basadas a esta historia, estaríamos totalmente... ¡Wow! María nos está complaciendo. ¡Excelente! verdad Entonces, es un poco la otra imagen que les tenía en el medio, que es la, la, la idea de cómo está la parte física al inicio, la parte de luz, o como, lo representamos como una luz en el raya yoga, pero esta es la idea de la experiencia, de esta energía que somos, y cómo la unión de ambos es lo que llamamos ser humano. Pero entonces imagínate que al dejar este traje que está al ter la tercera, ¿verdad? Estaríamos solamente quedando en esa experiencia de lo que somos entonces esta experiencia nos puede ayudar tantísimo en la vida y la invitación que les tendría es eh, y lo podemos compartir si quieren después de la sesión en el chat es que ustedes compartan también al respecto sobre qué, qué creen que les implicaría qué cambios podrían tener uno en la vida en términos de cómo ve las cosas cuando uno se considera una energía eterna ¿Verdad? Porque eso es lo que decimos de esta energía que soy yo. Entonces, eh, a través de ir viendo a, nos a nosotros mismos como esta energía que está sentada, por así decirlo, en este vehículo, empezamos a ver todo como si estuviéramos de nuevo en una película, mientras que yo soy el que está sentado en el, en el escenario, ¿Verdad? Y entonces es una perspectiva muy, muy, muy eh, diferente. Porque empiezas como a, por así decirlo, a desapegarte poco a poco de lo que sucede en esta película, entendiendo que al mismo tiempo esta película, pues, lo que tú haces es tu papel, pero no estás interpretando el papel de nadie más, ¿no? Estás como empezando a aceptar todo lo que viene en la película, así como cuando tú te sientas a ver una película, y bueno, si de repente hay algo que no te gustó, pero no estás tratando de cambiar la película. ¿Por qué? Porque pues sabes que es una película y ya ha sido grabada y ya está, ¿verdad? Entonces es como que cada uno de nosotros actores tiene también un guión que está siendo parte de esa experiencia. ¿Y quién sería el gran director de esta obra de teatro? Pues lo podemos ver así como Dios o esta fuente o este alma suprema, este ser que está básicamente desapegado de la experiencia de, de, de estar en un papel, ¿verdad? Porque la claridad que él tendría, y es lo que estaríamos hablando la siguiente semana, de la experiencia de esta relación con este director en términos de la, de la meditación, es este cómo lo, lo experimentamos en el Raya Yoga. Pero entonces, regresando a esta idea de, eh, de, la, de, de nosotros el actor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la experiencia de ese Nirvana o ese hogar o ese, como le decimos en el Raya Yoga, eh, del mundo de las almas? Entonces, sería una experiencia eh, en la cual yo puedo despojarme de todo. Es como de una gran liberación, ¿Verdad? y a través de esa liberación de entenderme como en mi propia esencia entonces estoy como verdad eh, soltando muchas cosas que puede ser que haya estado que, haya, que yo haya, haya estado eh, llevando conmigo mismo eh, experiencias que me haya mantenido como eh, verdad identificado a por ejemplo si yo me veo como mujer y y entonces siempre estoy viendo que el mundo es injusto conmigo por esto y esto y esto y otro, entonces ya una vez que tú empiezas a ver que en realidad no eres ni siquiera una mujer, eso es parte de tu papel, ¿verdad? Empiezas a desapegarte, empiezas a soltar todas esas cosas que muchas veces cargamos desde, quién sabe, mucho tiempo, y empezamos como a liberarnos, de tener ese estado de una gran paz. Entonces, la experiencia que buscamos en este Raya Yoga es de poder de verdad soltar todas estas identificaciones a nuestro papel. Entonces, eh, otra, otra cosa que me gustaría clarificar mucho es eh, que en este mundo físico, ¿cómo es que percibimos el mundo? Como lo dije antes, a través de los órganos de los sentidos. Entonces, eh, pues a través de cómo vemos, cómo escuchamos, ¿verdad? A través de cómo estamos eh, percibiendo toda esta realidad física. En el caso de esto, entonces estamos totalmente inmersos en, en este instante, que son las 5 y 51 por aquí donde estoy yo, en este mismo lugar que es Texas, ¿verdad? Y cada uno está en su cada cuadrito dentro de este gran obra, ¿verdad? Y todos como en su pr propia celdita por así decirlo entonces esa es un poco la experiencia que tenemos a través de este cuerpo físico verdad pero incluso podemos liberarnos de esta limitación en la meditación porque lo que estamos experimentando en ese hogar es que todo es ilimitado o sea que no tiene ninguna valga la redundancia limitación ni de lugar ni de tiempo ni de pasado, pues, presente y futuro, en otras palabras, ¿verdad? En otras palabras, estamos más allá de la experiencia de lo físico, del tiempo, del espacio, nada, ¿verdad? No, ni siquiera la experiencia de que mañana y que ayer, no, es como poder estar inmersos en solamente este mismo estado. Entonces, si les suena bonito, ¿qué tal si voy a intentar otra vez compartir... Y ahora otra cosita, a ver si esta sí quiere, que es para que hagamos una pequeña meditación el día de hoy. Entonces, lo que les voy a invitar antes de empezar la experiencia es que busquemos si se puede, si podemos escaparnos de donde sea que estemos. Vamos a buscar... Eh, Ir a un lugar silencioso, eso por un par de minutos, no se preocupen, no me los voy a robar mucho tiempo. Pero yo creo que esto va a ser muy bonito si podemos estar un poco aislados de todos los dramas de esta vida, ¿verdad? Y vamos a buscar ir eh, en un silencio, en un lugar donde pueda sentarme cómodo y vamos a, si quieren ver la imagen o pueden cerrar los ojos, no importa mucho ahorita en este instante. vamos a buscar primero sintonizarnos con este instante y lo que está todo a mi alrededor, el cuerpo, etcétera y mientras respiro suave y lentamente Voy a permitir que este vehículo que ha sido tan maravilloso conmigo se relaje. Y voy a ir hacia adentro como aquel que entra en un espacio muy íntimo. Más allá de los ruidos, de las escenas, de los actores que vienen y van como si estuviera observando una gran película en movimiento donde todo constantemente cambia donde no hay dos segundos iguales y al hacer eso suavemente visualizo detrás de mis ojos un espacio una luz y así lo quiero ver y me imagino que esta luz que soy esta energía viva se eleva suavemente soltando este traje no literalmente pero desde la conciencia subiendo observando todo como si fuera un sueño y subiendo hacia una gran región luminosa de paz de silencio como una estrella que está allí totalmente en conciencia de solo ser liberada de su pasado ya no un hombre o mujer no joven ni viejo ningún contraste existe en esta conciencia solo la experiencia de una suave paz donde todo se hace tan familiar donde ese sol ese director está brillando como un océano de paz y de luz refrescándome y llenando todos los vacíos y respiro y soy libre y suavemente regreso a este vehículo. Eso fue una pequeña experiencia. Gracias por compartir estos segundos o estos minutos conmigo con todos los que estábamos conectados acá y para terminar quería contarles una anécdota refiriéndome a esta analogía de la obra. Un profesor de meditación una vez dijo, le preguntó a una persona que estaba muy obsesionada o le gustaban mucho estas casas de terror, no entonces que tú vas y te asustan, ¿verdad? Entonces, él quería entender por qué le gustaban tanto a esta persona, ir a, a que lo asustaran a uno, ¿verdad? Y entonces, él dijo, perdón, esta persona dijo que, le dijo al profesor que, que él después de pensarlo se da cuenta que la forma en la cual él puede disfrutar de esa experiencia es porque sabe que es algo que no es real, que cuando él sale, se acabó, ¿verdad? Entonces muchas veces las escenas que vienen a nuestra vida son como partes de una película de terror, ¿verdad? Eh, y este conocimiento puede ayudarnos muchísimo a que cuando estamos pasando por esas experiencias podamos recordarnos que no pertenecemos, que esto es totalmente temporal, este mundo, esta historia, etc. Pero que siempre, si yo puedo conectar mi mente a ese otro hogar, a ese nirvana o a esa región de silencio, de paz, Puedo siempre tener la experiencia de seguridad de que soy este ser que nunca va a parar de existir. No importa lo que le pase a este vehículo o lo que suceda en las escenas de este drama de la vida. Entonces esa era una pequeña experiencia para cerrar que puede ayudarnos entre más practico esta experiencia de la meditación porque... Son conceptos muy lindos, pero que tienen que ir ligados a una experiencia para que de verdad tengan poder. Así que les sigo invitando para que se conecten todos los martes, para que sigan eh, eh, profundizando sobre estos temas. Y también están muy invitados a que tomen el curso completo de meditación donde se dan más detalles. Y para más información o si quieren compartir la experiencia de hoy, les eh, decimos que ahí está el chat y están muy bienvenidos a a compartir desde allá. Om Shanti y que tengan muy buen día, tarde y noche. Hasta luego.